como dicen los tigres porque si te lleva de un loco de eso como me dijo una amiga querida dice oye esos locos te van a llamar para molestarte digo ellos no me van a molestar a mí porque ya yo estoy curado de esto yo lo que me les río y lo gozo y me, oye y me lo gozo me lo río y me lo gozo claro porque yo lo que quiere es que tú le contestes mal y que tú te saltes y cosas Sí, aunque yo a veces le digo su bueno, miren, el... yo le dije desde ayer y me sentía, y, y esto es parte de esa contentura, esta contentura es parte de algo que yo le dije ayer. Mi amor se queda mirando como quien dice, ¿qué? Pero ella sabe, ella sabe. Mira, yo decía ayer que aquí se ha venido produciendo una reducción de coronavirus, Hoy hubo cero contagiados aquí en Macorís y cero muertos. Pero en el país entero, aunque hubo muchos muertos, porque hubo 28, pero hubo 340 nada más después que se han producido 2.000 contagios, 1.500, 1.800. Tú sabes, ha venido como disminuyendo. Ojalá, ojalá se siga. Porque déjenme contarle, el presidente Abinader pidió hoy en la mañana 45 días más de estado de emergencia, que va a significar 45 días de toque de queda. Que el, este estado de emergencia termina de este jueves 8, o sea, el día 3 de septiembre. Entonces, el Senado lo aprobó hoy mismo. Sí, ya eso mañana va para la Cámara de Diputados. Buena. Eso va para la Cámara de Diputados y lo va a aprobar la Cámara de Diputados. ¡Buena! Buenas tardes, Omar. Te habla el Chino de la Guaraná. ¡Oh, Chino! ¿Cómo está, ¡Qué placer, Chino! Gracias, el placer es mío. Omar, las estadísticas que usted acaba de dar... Eh, usted me disculpa, no no, no están correctas. Fruto de que el Laboratorio Nacional tiene unos problemas técnicos donde se están haciendo las pruebas y todo eso y solamente se están mandando los resultados yo sé por qué se lo digo ¿eh? solamente se están dando los resultados de las clínicas privadas que son las que mandaron las informaciones eh, para, para dar los datos de, de los fallecidos y de los contagiados no ahí eh, los dieron hoy dieron todos los datos hay problema sí escúcheme escúcheme lo que le voy a decir yo sé por qué se lo estoy diciendo ahora mismo en la actualidad hay problemas, hay problemas en el laboratorio nacional lo que no quieren decir o no han dicho es cuáles son los problemas, yo sé por qué eso lo estoy diciendo ¿sabes? bueno pues vamos a Así esperar que, que esa información, información de todas se haga oficial ojalá sea como usted dice ojalá sea como usted dice que esté disminuyendo porque eso es lo que queremos todos bueno yo parto yo de yo la información oficial pero vamos a esperar que desde allá confirmen que hay problemas pero mientras tanto yo tengo que llevarme de la información que dio hoy el ministerio de salud pública eso son la, la, la, la, la, la, la entidad oficial Si mañana Sale como usted dice Que hay problemas Bueno entonces mañana comentamos eso en base a eso Pero mientras tanto La información que hay hoy Y en la cual yo me tengo que acoger Es que hubo 340 contagiados nuevos En el boletín 160 Que es el de hoy Y 28 muertos Y 92 mil 563 contagiados acumulados. O sea, vamos rumbo a los mil. Pero ciertamente en el día de hoy dice que en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte no hubo nuevos contagiados, ni hubo nuevos muertos. Y entonces eso es buena noticia. Si mañana o pasado me dicen ya el Ministerio de Salud, mira, sí, hay este problema. Entonces yo parto de eso. Porque es que vuelvo y repito lo que siempre he dicho. Yo no puedo partir de informaciones extraoficiales. Yo tengo que partir de informaciones oficiales y de los organismos correspondientes. Si, si mañana viene un huracán, ¿de quién yo tengo que llevarme? Yo tengo que llevarme del COE, que es el encargado de eso. Pero si, si Juan Pérez me dice, no, miro más, te, yo tengo que llevarme del COE. Si, ma, si entonces el COE se equivoca. Entonces le entramos Pero mientras tanto tiene que ser así Claro Miren entonces este, eh, Le aprobaron los 45 días Lo mejor es Amigos televidentes Que esto baje Porque entonces nos vamos a pasar Oye, 45 días más de estado de emergencia Y de toque de queda ¿Eh? El día 3 de septiembre De 3 de septiembre más 45 días ¿Tú sabes de lo que estamos hablando? Que esto vendría terminando A final de octubre O sea que no vamos a pasar el año entero En estado de emergencia Que le queda sí. En diciembre Bueno, así como no hubo Semana Santa Puede hacer que no haya diciembre tampoco Ni Navidad y, Señores Y ahora que ustedes, estamos hablando de eso ¿Ustedes se imaginan un año nuevo De que, que Que a las 5 cinco... Ustedes se imaginan un año nuevo. <risa> Mira, yo creo que ahí se rompe todo. Ahí sale la gente a tirar el tiro. Ahí sale la gente. Oye, ojalá metan 500 patrullas a la policía. Y la gente no se, no, no, no, no se va a, a, a tener. Pero lo mejor, lo mejor es acatar las recomendaciones y las orientaciones de las autoridades en ese sentido. Para que salgamos de esto porque si no nos vamos a echar el año entero en esta vaina de toque de queda y, y estado de emergencia y quebrando las empresas y quebrando las empresas. Mira ahí Luis Abinader tomó la decisión de que, que los restaurantes permitan los delivery hasta las 11 de la noche. Pero eso se ha caído porque la gente que <risa> va a estar y un restaurante y que tú en una casa mira a las 10 de la noche tráeme una pizza. O tráeme, qué sé yo, un churraco. A las 10 de la noche, no. Ahora, si tú estás en el negocio bebiendo con un grupo de amigos y amigas y tú estás compartiendo y te estás bebiendo un traguito en el negocio, tú dices, mira, las, hasta las 12 de la noche te da hambre y tú dices, tráeme un churraquito. Pero en tu casa, para las 10 estoy yo hace en el 36 sueño. este toque de queda. Dime tú el sábado que es a las 5. Comienza a rodear la casa. No, no, esto, esto es un castigo, señores. Sí. Sí. Sí. Miren, señores, Paliza dijo que el gobierno lo que encontró fue una piñata. Y el otro denuncia una cosa por allí. Y el otro denuncia una cosa por allí. Yo le voy a decir lo siguiente a la gente del gobierno y del PRM: la gente lo que quiere es haición. Los gobernantes no están para denunciar. Si los se robaron el país entero. Métanlo preso porque este pueblo le está dando un tiempo. Este pueblo le está dando un tiempo para que estos ladrones se han sometido. Pero ellos todos los días en una denuncia. Que fulanito hizo tal cosa. Que allí hay tanta nómina no, no actúen. Sométanlo a la justicia. Este pueblo oye y se está preocupando la gente y la ciudadanía está preocupando porque lo que hay es denuncia y no hay acción veo hoy había un corre-corre y la frustración yo sé que va a ser grande Miriam Germán llamó al ministro de defensa a mí me puso un amigo empresario eh, el comentario Miriam Germán al ministro de defensa al secretario de interior y policía Chubasque al jefe de la policía al bueno, al jefe de la policía, al jefe del ejército, y todo el mundo dijo, bueno, un peje, unos peje gordos van a caer presos. Y hasta Uchi Lora puso un Twitter y el otro y el otro y todo el mundo, bueno, ya ahí se puso buena la cosa. ¿Tú sabes para qué? que para evitar que en la calle se hagan lío y cosas. Oiga, oiga, oiga tú. Eso, oiga. La gente yo sé que está frustrado. Porque la gente, frente a todo esto, mira ahí el, el director de presupuesto. 21.500 millones de pesos Que se pagaron sin estar en el presupuesto Sin tener sustentación Pero nada no me hicieron la denuncia Entonces se están jugando con candela la gente de gobierno Aparte de que están eh, eh, Echándole fuego A un asunto que los perremeditas no lo están nombrando No lo están nombrando Aquí no llegan a 10 los nombramientos. Yo creo que menos de 10. Oye, y entonces han nombrado muchísimos tipos que eran del PRD de Miguel Vargas y de otros partidos que llegaron a última hora. Y los, los PRMistas están así. Aparte de que ya hay gente de esa que no le...